Muy buenas a todos Aquí vuestro hombre Mandelos 7.0 Continuamos aquí con Devil Within Capítulo 11 Reunión Vamos a ver Lo que pasa aquí Escapamos ahí de De la morena malos pelos Y de su colega abominación Y vamos a ver ahora dónde nos lleva Sebastián está tan Tan extrañado como yo Vamos a ver ojo. Muchas gracias a todos Por los likes y las suscripciones Un saludito para todos Vamos a ver Terror psicológico de este maravilloso juego ¡Ola! A bucear bueno, bueno Que bien se vea así con la claridad Oye Da gusto <ríe> Título 11, reunión, mira, sin nada y todo Esto es un fenómeno, hombre Sebastián Con el barrilete este, con el, con el farolillo <ríe> Venga, que como salga por aquí Peñita va a ver tú, qué risa Un tío vivo ahí, en marcha Vamos a ver por dónde pasamos, eh A ver, el farolillo... Vale, lo voy a quitar de momento. No sé si habrá algo por aquí, por recoger o... No, parece que no. Ya no está ahí, pero no. No puedo acceder. Vale, es la primera vez que juego aquí al level within este. ¡Ojo, ojo! Que se cae todo. Lo mismo tenemos que correr y todo, ¿eh? A ver. Parece que el manicomio es el único edificio intacto. ¿Cómo es posible? Vale. Yo creo que tendremos que ir hasta allí, hasta el manicomio ese. No sé por dónde, pero bueno. ¿Alguna musiquita de nuestra amiga la enfermera? O algo. Ah, no, el tío vivo, el tío vivo. Ojo aquí, no tengo ni idea, ¿eh? Puedo montar. Tío Vivo ¿Qué te meto? ¿No nos deja montar en el Tío Vivo? ¿En las atracciones Pues vaya rollo Digo, nos mismos nos podemos dar una vueltecita ¡Gratis! <ríe> ¿Eh? No hay nada, ¿no? Vale No sé para dónde tengo que ir, la verdad Venga, vamos para el manicomio es este, que entonces no sé por qué me enseñan esto. No tengo ni idea. ¿Me tengo que tirar o qué? Madre mía. Esto.. Pinta muy mal. Por ahí arriba. No tengo ni idea, ¿eh? ¿Dónde tirar ni lo que hacer? Va, ah, tío, no hay. Debería ser tío vivo Algo que me diera alguna pista Pero no parece Tampoco, eh Aquí no me deja Vamos pues a ver lo que hacemos a mí No me puedo tirar A ver, podemos correr un poco No se nos gasta la stamina ¡Ey, el banco se ha caído, eh. Tendré que tirar. Lo mismo me tengo que tirar. ¿Yo qué sé? Ay, ay, ay, ay. <ríe> me da mucho miedito. Venga, vamos. A tirarnos. No, no quiere tampoco. Pues no tengo ni idea. Me ha asustado ahí con los bancos. De nuevo esto, es un rollo, eh. ¿Qué voy con la granada? No, porque me la he puesto ahí. Vale. Escopetilla, ahí buena. Pues hemos salido de aquí. ha enseñado el manicomio. A ver cómo. ¿Cómo salgo yo de aquí? No tengo ni idea. Suena algo, pero. El café. Pero no quiere eh. invitar un cafelito se puede pasar, está todo aquí No sé Hay algo que se me escapa Ah, lo mismo es por aquí Vale, vale Sí, ojo, ojo Se nos derrumba el Chiringuito ¿Era qué? tengo ni idea de esta pantalla aquí ...catastrófica... Chisto, hola... ...mírala, aquí está nuestra amiga... ...la maldición del pelo negro, dice... ...con Naomi no sé qué... ...no, Naoki... ...Naoki... ...Catash... Kata... <ríe> ...Madre mía, nuestra amiga... ...Kosue Yamazaki... <ríe> Justin Netby y Warnley ...muy bien... ...vamos a ver qué encontramos por aquí nada más que meternos miedo Venga bueno. A ver si esto lleva a alguna parte ¿Qué pasa aquí? ¡Ojo! Ya nos tiran autobuses y todo pues ¡Macho! Ah, vale, lo mismo que tenemos que subir por ahí ¿Pero ¿El autobús o algo? ¿Qué pasa? ¡Wadeford! Niebla blanca A ver No Sebastián Este no es el del asesinado Por aquí, por aquí A ver A ver, por aquí Ok, hemos encontrado Vale, uff ¿Qué es esto? No abre Vale Ahora sí tenemos ya que sacar el falolillo ¿A dónde? Madre mía, qué chungo es esto, tío, de la destrucción. Está. Vamos a ver. Hola. ¿Hay alguien ahí? No parece. No veo. Tampoco nada que llevarme. Por aquí, maletín. Bien. ¿Qué es esto? Nuevo objeto. Un magnum. Revolver personalizado de gran calibre. Dispara potentes cartuchos. Parece muy usado. Bueno, me da igual. Ya lo arreglaremos. Vale. Recargar con el cuadrado. Dispara con el alrededor. Y apunta con el alrededor. Pues fenómeno. Mita nueva que tenemos. Vamos a ver. El Mannum. Aquí está. Cambio por la pistolilla, ¿no? En un momento dado Tenemos ya 21.000 de, de gel A ver si lo podemos usar también Eso sería importante Yo creo que me lo voy a poner Ahí Vale, el magnum Tenemos seis balitas, pero bueno Ya lo mejoraremos y ya Vale Bueno, hemos cogido aquí un pedazo de, de arma Aquí un azulejo El mapilla Va, Mapa 21 Vale, pues muy bien ¿Aquí me puedo meter o algo? No, no, supongo Aquí Mira, más gel Aquí oculto Vale, 350 Un free año nuevo, dice El póster bueno, vamos a ver ¿Por dónde tiramos ahora? No tengo muy claro Parece ser que es por aquí Vamos a ver ¿Con quién o con qué nos encontramos? No se ve mucho, pero bueno Intento investigar todo A ver, ¿dónde no nos lleva esto? No derrumbaré esto. En lo alto, ¿o ¿qué? Aquí ya hemos pasado, le hemos dado la vuelta a todo, ¿eh? Ojo, hemos dado la vuelta a todo. Algo, algo nos falla por ahí. Vamos a ver. aquí No, esa es la de El año nuevo Esta es la del maletín, ¿no? A ver si hay aquí Ojo, ¿eh? Escuchando un coleguita, ¿eh? Apagar la luz Venga, munición para el rifle Estamos a tope Podemos utilizar nuestro nuevo arma Pero no sé, lo mismo, mejor para un boss Pedillita, rica Vale Yo creo que no hay más nada, eh A ver si lo podemos pillar ahí Hay un extintor por allí al fondo yo creo ¿eh? que no escuchaba tío es la del de la OA. bueno vamos a ver yo he escuchado antes ahí a alguien eh Algún monstruito Pero bueno Ya no sé Aceite Ojo Bueno, se nos levanta el terreno, parece Nos va como abriendo el camino Bueno Ay, ay, ay, ay, ay <ríe> Ese no. Cierra el edificio. ¡Corre! ¡Corre, Sebastián! Ahí parece que hemos hecho el cambio. Vale. Punto de control. Vale. Televisor, radio, tocadiscos. Teléfono. ¡Mira el ordenador! <ríe> Con disco de 3 y medio. La lavadora. Este que. Ahí. Me olvidaba que ya podemos. Pescajitas. No, por el camino no me he encontrado ninguna. Ahora vamos a ver. Estoy escuchando ruiditos. Chungo. ¿Mm? <ríe> ay, ay, ay, qué miedo. ¿Dónde estarán? Munición. Ah, no, cerillitas. Bien, bien, bien. O sea, lo que sea, ojo, eh. ¡Odio! ¡Odio! No le podría disparar. Ahí, tío. Ahí, macho. Sienta ahí, un pito goma. Ahí, bueno, ahí. Cartuchillo. Eso que lleva la máscara no la puede disparar a la cabeza, a ¿eh? Pero bueno. Parece que tenemos cosillas ¡Ojo! ¿Tengo un tiro desde aquí o qué, tío. Tenemos que. Lo mismo nos tiene que abrir la verja o algo. A ver. Que este no sube para arriba. Venga, ábreme la verja o qué pasa. Voy por aquí. Parto este la cabeza, hay más, ¿eh? Ojo. Ojo, que vienen curvas. <ríe> A ver, ¿para dónde tenemos que tirar? No lo sé. A ver, aquí se sube. Pero es que no quiero tirar para adelante. Quiero coger el otro loot. A ver, este pavo. Si me deja pasar o algo. No sube. Tiene un amigo. Hay un poquito de luz Ahí, ni me ve ni nada Yo creo que podríamos subir por ahí por las calerillas y tal Otra cosa no veo, ¿eh? Aquí no nos deja ¿Este que ¿Le puedo reventar la cabeza o qué? Sí, sí Perfectamente Metemos fueguito ahí Toma y arde ahí en el infierno Ay, que no nos ha funcionado la... No ha funcionado es un búho ahí que tienen Deberían de arreglarlo Que ellos no lo van a arreglar Pero bueno Me falla la cerilla de vez en cuando Venga, vamos a ver Cuidado Quiero subir aquí arriba o algo Para acceder ahí, ¿no? Ah. No es lo que yo quiero, tío No sé cómo vamos a acceder ahí Me voy para el otro lado Furgoneta tampoco, la vanete esta No quiere La Fortran sí está. <risa> Vaya, hombre, que me quedo sin el luz o qué pasa? Sebastián, reacciona Lanza un gancho o algo pues Nada, de alguna manera tendrá que haber Por ahí, por este lado o algo Venga, vamos a ver Lo mismo ahora tirando para adelante Podemos, hay que estar al loro, eh Mira ese Le voy a pegar un tirillo en toda la... Toda la cabeza Ahí Hombre, no Uno menos ¡Ostras! ¿Feral o qué? ¡Exferal! Venga, ahora le echaremos una cerillita o algo Hay más, eh, mira que... Mira que con, con cara de otro Ay, que no le voy a poder dar Ahora, abre la boquita ahí, padre ¿Estás vivo? Poco tiempo, ya debe de estar muerto, vamos Ahí Vemos ahí detrás uno, pero, eh, tranquilo, Sebastián A ver, este le pegamos fuego, qué pasa Cuidado que hay más, eh lo que hay más que... que... Lo estoy escuchando. A ver, yo quiero abrir esta puertecilla. No, así no. <ríe> Odio. ¡Oh, ¿Y por qué? Tiene ahí... Estamos corriente o algo. Cambia escopeta. Venga. Ahí hay otro. Está bien, se está comiendo el amigo. A ver si no me ve. Podemos hacer ataque siloso o algo. Hola, amigo, ¿qué hace? Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Toma, apuñala y trapera. <ríe> que te meto fuego. A los dos quiere meter el fuego. Ahí. Una cerilla. Arde ahí los dos. Venga, muy bien. A ver si tenemos algo por aquí ya. Podemos acceder o algo. Vamos a ver. Esto dónde no nos lleva. Ah, estamos llenos de balitas. Eso hay que abrirlo, eh. No sé cómo. A ver cómo lo hacemos. Tiene que haber algo por ahí. Ahí gel o algo. Un poquito de gel. Tenemos 12 Aquí nos podríamos meter ¿Para qué? A ver la escalerilla esta si de algún lado Que me gusta cogerlo todo Pero claro, no sé cómo cogerlo No nos dejan acceder Aquí nos lleva al mismo sitio, parece Podríamos subir por aquí qué va? Pues... Difícil la cosa, no sé por qué me a subir aquí Entonces Vale, esa puerta de ahí, pero No es lo que yo quiero, tío ¿Cómo le no doy yo electricidad a eso? O algo Cachis Metiéndole un Un granadazo Es que no sé ...cómo podríamos... ...entrar aquí ahora... ...y hay algo, pero es que esto no sé cómo se... ...parece un altavoz más que otra cosa... ...nada, que no podemos hacer de oye? Bueno, tampoco nos vamos a... ...a rayar tanto, otra cosa no tenemos... Y la escalerita, que no sé por qué de ahí La escalerita esa No sé que venga Para esquivar a los zombies o algo No sé, a los infectados Otra cosa no lo, no lo veo Vamos a esta puerta Bueno ¿Tú ves? ¿Qué viene? Si viene uno me da igual ¡Otra! Corre tú, corre Que viene! <ríe> ¡Bomba! Vamos a ver Una granadita aquí Estaría bien Ahora ¡Vamos oh, yes, ahí! ¡Chese! ¿He muerto o no? Que no? viene? Eh. La pistolilla mismamente yo creo El revólver ¿Cómo que están vivos, tío? Me voy no a haber rematado Pero bueno Que vienen Ay, ay, que fallamos Bien Ay, que viene otro a la escalerilla Ay, que feo eh Madre que lo trago Que feo eh el gachón. Venga, le quitamos el Y le metemos fuego A ver El, ahora Venga, vamos a ver esto Ay, cuidado que te cae Amigo Ven, un poquito de gel Vale ya tenemos la puertecilla abierta Este que... Arde en el infierno Venga, recargamos Y Me había dejado yo unas balas antes Pero bueno Cargamos Venga Ok Ya estamos aquí A ver este que no se levante <ríe> que no nos meta el susto la Lista para rifle, muy bien Cargamos Está recargado Este es el El magno, creo Venga Puesto, esto Ya la antigua Venga, perfecto Esa es la llavecita que no me hace falta Ojo que vienen estos vienen. Otra que tiene. ¿Qué tiene metalleta y viene otro por ahí. Venga. Al pecho. Al pecho. Y el otro... Hay que estar aquí. Otra. viento. Check, Este es el cartero o quien sea. <ríe> métele fuego, métele fuego. Arde ahí. Arde. Que viene más, ¿eh? ¡Ostras oh, tú! Bom bombita ¡Venga, vamos Aquí una granadita ¿Puede estar bien? A esto, amiguetes ¡Ay! ¡Amigo! ¡Chúpate esa! ¡Toma! ¿Quieres más? ¡Toma, amigo! Dame el gel Ojo que quedan más, eh! No iba a ser tan fácil ¿Qué es la peñita por ahí, eh? Vamos a ver Vamos con nuestra escopeta Ve Dos, dos cerillitas más Al poli yo le, yo le meto fuego Ahí, arde Ahora vamos a ver ¡Ojo, ojo, ojo, Vamos a necesitar nuestro rifle Que no nos dé, que no nos dé No lo veo, no lo veo ¡Ah, perdón, Dios! Tirazo Corremos Se levantará ya que le meto fuego quedan ya poca cerillas espera me recarga si se levanta porque se levanta yo me voy ya no para abajo, para abajo chau chau chau chau que bugueo ahora Venga, pasar o sea, de estos bú, pero es un buen juego. Y toda esta pesadilla es importante, ¿eh? De, de reseñar. Madre mía, qué pesadilla, tío. Tiene no nada, ¿no? Digo yo. A ver, tengo que tirar para allá. Pues eso parece, ¿no? Pero eso me lleva a tragar café, ¿no? No sé Parece que sea que sí Que tenemos que tirar para allá Vamos a ver entonces por aquí A ver si me he dejado algo O lo que sea No No parece Bueno Vamos a ver Ok Ahora que para abajo, ¿no? O qué pasa no tengo ni idea eh Me tiro aquí para abajo Pues no Por el camión Aquí no se ve nada De luz ni nada Vamos Por aquí por el container Estará el manicomio, tío Ven. Ay, hay un amigo aquí Cáchate, oh, oh, oh, ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, ¿Esto se rompe o qué pasa? Está el cuerpo, se levante, ¿verdad? Ay, ay, ay. Balita. Alguien hay por ahí, ¿eh? Alguien anda por ahí. No lo tiras por abajo Bueno, un puntito de control Bueno, bueno, bueno, bueno Lo que se nos viene Ostras, Pedrin. Ostras, lo que se nos viene ¿Cómo paso yo por ahí, tío? ¿Me va a comer el bicho ese? Ay, ay, ay Ahí está ahí el... El bichillo Es muy difícil darle esto Buah. Si le echo un cuerpo de esto A ver Mientras se come el, el cuerpo este salgo yo corriendo Supongo <ríe> Vamos Podemos dar aquí a la cuerda Y salir corriendo No. ¡Oh! Ay, que no que no cae No cae, no cae ¡Ahora! Corre Corre, que no nos coma el bicho Corre, Sebastián Tu pares. Corre, corre, corre Muy buena, Miguel Buen día Bienvenido Ay, ay, ay, ay, que le coge el bicho Uf, uf Un poquito de luz, una botella Para que vea una botella, tío ¿Está por ahí? No No se le ve Pero no me fío Ay, ay, ay Aquí va a haber más bichos A ver si le puedo dar Al cuerpo Y salimos corriendo ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! Nada ahí como si no hubiera mañana ¡Vamos, Sebastián! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Curre, corre, corre, corre! ¿Es otro que, Ay, que me pilla el bicho. Uf. Ahí está, ahí está. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Oye, tú. No me está ninguna, ¿eh? Cambiamos. Te va a salir como salga el bicho barato. Ay, ay, ay. Venga. Continuamos nuestra marcha. No tengo ninguna prisa por meterme otra vez en el agua <risa> Descarado, vamos <risa> Ay. Y menos mal que no nos ha comido Venga, puntito de control ¿Y ¿Qué pasa? ¿Se puede bajar o algo? No creo, ¿no? No creo Venga, unas caritas por aquí Que no tiene nada de loot ¿Y ahora qué? ¿Para dónde tiramos? Este no escala, este no. No es escalador. <ríe> Como labor. Yo creo que tendremos que tirar para acá para algún modo, ¿no? ¿O qué? A ver. Sí. Para abajo. Bueno, bueno. A ver nos encontramos por aquí Por este barrio Hola, ¿hay alguien por aquí? Algún conocido Una cerillita ay, que nos está cambiando el mundo Ay, ahí hay una onda temporal de estas, tío Ostras, tú Esto nada, ¿no? Ostras tú, esto, esto no me gusta, ¿eh? Ojo, está el Ruby o algo, ¿eh? ¿Quién hay ahí? Ojo Ojo, la de... La del carrito Hay que ir una trampa Ruby, Uy, que este nos mata ¿De una? ¿Dónde, dónde, dónde? Ay, ay, ay, ay, ay Ay, que viene Me meto fuego este Ostras este es tú, que nos va a pillar tú El rubi este Ay, ay, ay, ay ¿A dónde? Ay, que aquí no es Ay, que viene, que está ahí ¿Pero lo tengo que matar o qué pasa? Ay, que este viene otro Es un zombi ¡Ay, ay, ay, ay! Pero esto está loco. Esto loco, está loco, esta gente. ¡Ay, el Ruby, qué bienito! Me da mucho miedo. Magnum No, por este no, por este un escopetazo. Vale. El chungo el otro, tío. ¿Qué viene? ¿Qué vienen? Enfermera loca. ¡Ay, ay! ¡Que me ha pillado, que me ha pillado! ¿Esto qué? ¡Yo! Muerto seguro, tío. Madre mía, tío. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? ¡Oh! ¡Ah! se pasa este tío nos oh, un error